El día de hoy vamos a realizar un precioso top estampado, por acá lo tenemos, para niñas de 12 años, de 10 a 12 años. Tenemos la tela previamente cortada, es una hermosa tela estampada con estampados de fresa. Vamos a utilizar tela en algodón estampado. Para el top vamos a cortar una franja de 96 por 26 centímetros. Para los tirantes vamos a cortar dos franjas de 57 por 7 centímetros. Acá tenemos el hilo elástico que va a ser el protagonista para realizar unos preciosos ruches. Vamos a colocarlo en el carrete o en la canilla, en la parte inferior de la máquina sin apretar. Solo lo vamos a enrollar suavemente a mano. Acá tenemos... La parte del top vamos a realizar primeramente overlock por todo el contorno, para luego colocar el hilo elástico. Vamos a realizar esa costura primeramente de overlock. Hemos realizado la costura por todo el contorno con overlock. Si no tenemos overlock podemos utilizar zigzag. Luego de realizar esa costura vamos a utilizar ahora el hilo elástico Pero antes vamos a realizar también costura en overlock por los tirantes por todo el contorno Más adelante le colocamos el hilo elástico a los tirantes Vamos a bajar 2 centímetros para a partir de allí colocar el hilo elástico en la parte inferior en el carrete Y realizar costura recta en la parte superior vamos a colocar hilo normal Vamos a realizar estas costuras Dejando una separación de un centímetro una de otra hasta llegar acá en la parte inferior para realizar estos ruches. Hemos realizado la costura del top. Acá tenemos los ruches, fíjense qué bonito nos queda. Es un top ajustable. Con este hilo elástico ajusta muy suave. Ahora vamos a unir los extremos extendiendo esta parte y realizando costura recta. Es súper fácil, en pocos pasos estará listo. Los tirantes que lo tenemos por acá, ahora sí le vamos a colocar el hilo elástico. Extendemos, las medidas se encuentran en el patrón, recuerden. En ambos lados vamos a colocar también hilo elástico para obtener unos ruches. Hilo elástico en la parte inferior y lo normal en la parte superior. Muy bien, hemos cerrado el lateral por acá, ahora vamos a voltear ya cerrada esta parte, vamos a colocar la costura hacia la parte trasera y ya realizamos la costura en los tirantes para obtener los ruches, acá lo tenemos colocamos hilo elástico en ambos lados a partir de un centímetro colocamos esa costura vamos a colocarlo en ambos lados, así. Es completamente ajustable tanto en los tirantes como en el contorno del top Vamos a fijarlo en la parte delantera y en la parte trasera con costura recta Los estamos ubicando en la cuarta parte También del otro lado Podemos utilizar cualquier estampado, puede ser también unicolor en esta ocasión estamos utilizando algodón estampado. Muy bien, vamos a realizar entonces esa costura. Hemos realizado la costura fijando así los tirantes al top. Ubicamos la mitad de la mitad para colocar en la cuarta parte los tirantes. De esta manera culminamos este lindo proyecto, un top para niña. ¿Les ha gustado? Déjenme sus comentarios. Recuerden que... La unión lo dejamos hacia la parte trasera. Hasta el próximo video tutorial.